Por darle una vuelta, me saqué la mierda. Caí en el suelo y todo el mundazo se dio cuenta. Llamen a mami que está por la compra venta Llamen al 911 que se me salió la mierda. Me saqué la mierda por darle una vuelta. Por ahí, mami, viene mi papá resuelva. Por dar una vuelta, yo Tú di medio giro y me de gran enlace. Yo que estaba cerca y listo para dar la vuelta, pero si te soy sincera, presto el mame esta vuelta. Si mi papá se despierta, espero que ya venga alerta y que prepare la palita pa' que recoja la mierda, boom boom. Suenan mi tenis en la calle. Si yo no he muerto hagan un party, recen hasta que de aquí me pare. Llama a mami a mi Tari que son los que a mí me adoran. Que aquí yo no aguanto más, que me recojan en una hora. Que fue. Oye. Ya no tengo fuerza, fuerza por alguna vuelta, a vuelta, si mi mamá viene, viene que recoja mierda, mierda.